Ah, ahí sí, ahí sí, perdón chicos. Bueno, vamos de nuevo con la intro, reiniciemos. No. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un episodio de la Cuatri Fuerza donde hablamos de videojuegos usando el cuarto poder. Soy estamos cuarto poder de Caribe Tar. Todo express. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una una que están bien, ¿qué tal? Sí. El verdadero, el verdadero tú uno, uno, el verdadero, el verdadero dice, son los terremotos que nos estamos con el camino. Claro, muy bien. Ahí sí. Estamos actualizados, estamos actualizados. Oh, World Record Lo siento por este fail Luego de la fiesta Parece que el computador Le dio por De configurar algunas cosillas Pero Pasan qué cosas Y no por eso No nos alegramos Porque estamos repleto De noticias Que ocurrieron Estas dos semanitas Sí, sí. Mucho sí. Ah, mucha cosa, Mucho mucha Mucho cosa. Mucho por hablar ¿Quién quiere empezar? Este eh. más aplicado. Ya Ya Ya Ya ya es tradición que... que parto yo, parece, ¿no? Sí, mira, si queréis, yo claro. me hago No, tranqui, tranqui, tranqui, yo parto. Vale. Oye, hubo muchas noticias eh, yo... interesantes durante la semana, eh, pero vamos a partir con una noticia bien insignificante. Ah, no, es que en verdad no es una noticia tan, tan llamativa, pero eh, el, hubo una, un update en la Switch. ¿Qué permite conexión Bluetooth? Precisamente para audífonos como estos que son inalámbricos, ¿cierto? Que son como con, con Bluetooth. Tengo entendido que es como una conexión nueva, ¿no? Que no es como solamente Bluetooth, es como un Bluetooth 2.0. Como que tienen algunos de estos como Como los earbuds y como este, estos tipos de audífonos nuevos. Claro. Pero bueno, eso. Ahora, nos contaba Metaru que parece que aparentemente tiene bastantes limitaciones en la conexión de la Switch, ¿no? Sí, es, de hecho no solo se pueden conectar los dispositivos no se pueden conectar los controles en la Switch que asumo también corren por Bluetooth así que no hay realmente un Bluetooth 2.0 y... entre otras cosas también lo, lo aún la Switch no tiene input para micrófono a través de dispositivos sí. entonces sí. a pesar de que técnicamente si tú conectas un, eh, eso está determinado por hardware, no, o sea, por software, no por hardware. La Switch puede funcionar con un micrófono claro. como, por ejemplo, le mostró eh, Fortnite en su momento. Mm. Pero. <risa> igual, igual es un poquito fome, eh, así como hacer un anuncio de como ahora se pueden usar los diferentes Bluetooth, así como cuatro años después de que se lanzó la consola. ¿eh? Como... <risa> claro. Sí. Totalmente. Por eso, por eso tú... dije: Vamos a partir con una noticia soft. Noticia soft. Eh. Noticia, no, noticia piola. Eh, en, esa, en esa tónica eh, hubo, además, a inicios de la semana pasada, si no me equivoco, se resolvió el tema de la, de la demanda Apple versus Epic Games, ¿no? En la que estaban hablando, tu, hubo, hubo problemas con el tema de la tienda, ¿no? Sí, recordemos un poco el caso. Vamos a resumirlo bastante. Así que si obviamos algunas cosas o si nos equivocamos en ellas, es meramente por hacer un poder de síntesis. Oh. Uno, oh. claro. En el fondo, eh, Epic reclamó a, a Apple, le planteó una demanda, porque le quitaron el acceso a la aplicación, por lo tanto tuvieron que bajar Fortnite y entre demás pero Apple hizo esto debido a que Fortnite, dentro de una de las actualizaciones que integró dentro de el, la tienda de Google y de Apple, fue el hecho de que podían hacerse pagos a través de su aplicación, cosa de que viola los términos de uso. Claro. En todo esto debido a que lo sacó El día siguiente lo sacó directamente de la tienda y Google también Es que decidió plantearle una demanda hacia, hacia Apple Y creo que también hacia Google Y ese todavía creo que está en proceso Si mal no me equivoco Pero aún así el que más generó más ruido es el de Apple Entre los cuales salieron diversas disputas Salieron diversos correos Que se pudo investigar varias cosas Que estaban escondiendo entre manos Situaciones varias y dentro de todo es, ya se declaró oficialmente la, la resolución del caso, en el cual nadie ganó. No, igual estaba leyendo que aparentemente lo que lo que pasó igual fue que le dijeron a Apple que no puede obligar a, lo, a los desarrolladores de apps a que usen su tienda. Sí, pues claro, va, vamos a también a tratar de resumir un poco lo que pasó. En, dentro de todo se llegó a, como conclusión de juicio, es que Apple derechamente no puede estar eh, teniendo esta práctica monopolista que debido a que solamente se puede ocupar su aplicación con sus cosas no puede claro. eh, tomar decisiones eh, unilaterales en cuanto a, la, a los pagos y, y debido a que también está cobrando bastante es que le encargaron a Apple eh, que abriera su ecosistema para poder realizarse pagos de, por parte de terceros esto eh, implica de que sí o sí la plataforma va a contar con vías alternativas de pago Vamos a ver en adelante qué va a pasar con, con el tema de los pagos para los desarrolladores El tema también de cómo va o sea, venir la mano por parte de Apple para los desarrolladores de, de iOS Pero eh, por parte de eso es, es una preferencia bastante aceptable para los consumidores pero sí. por parte de Epic también le encontró razón a Apple la jueza de que violó los términos de uso y por lo mismos no está obligado de volver a integrar a Epic Games como desarrollador en su plataforma. Por lo tanto, no va a haber claro. Fortnite ni ninguna otra aplicación de Epic Games dentro del ecosistema de Apple. Interesante. Fue mea, mea celomónica la... Sí. <risa> <risas> el fallo Pero bueno eh, seguimos, seguimos entonces A menos de que el Metaro tenga algo que comentar ahí Yo estoy bien Perfecto Seguimos con las noticias Vamos de, vamos de a poquito y vamos a hacer las noticias más interesantes sí. La que viene ahora es que Durante la semana Salió un trailer en el canal de Playstation No, me, no sé si salió en otro, algún otro canal de Youtube también, Pero por lo menos yo lo vi en el de Playstation en el que Insomniac Games anunció un juego de Wolverine Recordemos que Insomniac Games son los desarrolladores de los juegos de Spider-Man Que se hicieron muy muy muy okay, conocidos Y que obviamente son de los mejores juegos que hay en PlayStation 4 Y el Miles Morales y no me equivoco, son en Play 4 y en Play 5 también eh, Y que son juegos que se volvieron muy populares porque eh, revivieron un poco el concepto como de los juegos de... De, de Spider-Man que habían sido muy populares en la época del Play 1 y Play 2 no tanto así en la época del Play 3. Eh, así que mucha, hay mucha expectativa con el juego, precisamente porque como les fue también con el de Spider-Man, es probable que les vaya bien con el de Wolverine. Obviamente hay algunas preocupaciones de parte de los fans, porque eh, Wolverine es un personaje complejo, uh -huh. que tiene otras características eh, que son menos, digamos, friendly, por decirlo de alguna forma, que, que Spider-Man. Spider-Man es bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? PG-13 eh, para adolescentes y para niños también. Mm. Eh, sobre Estos juegos en particular, yo, yo jugué el de Play 4, el primero, y claro, es como bien light el juego, es bien eh, amigable para, para todas edades. En cambio, un juego de Wolverine yo creo que pide un poquito más de, de, de sangre, de gore, de, de lo que se estime, ¿no? Violencia en general, si es que así lo quieren. Ver, es un personaje de más destino Entonces, por ahí va un poco la preocupación Pero la verdad es que manejaron También ambos juegos anteriores Que se ve como una buena posibilidad hmm. Claro en ese sentido, todavía no se anuncia ningún gameplay, solamente un tráiler al respecto. Así sí, que por lo mismo, el contenido cortito. de qué se va a tratar y lo demás es se va a dar en futuras emisiones. Es muy posible, eso sí, de que sea una temática muy de cómo fue la última película de Logan. Mm, más de ese estilo. Sí, sí, un poquito más maduro. Posiblemente vaya por ahí el, el perfil a lo que quieren apuntar. Mm. Mm. bueno, en otras noticias eh, esta semana si no me equivoco, ayer se, se comenzó a celebrar los 25 años de la franquicia Persona de la uh. que hemos hablado en el programa incluso, de hecho, ¿no? sí, Mastras lo hemos veces. tocado y también en, en Torre Vida hablamos un poquito de la, de la saga con, con Simón ahí que le mandamos saluditos sí, y bueno, en el marco de, de, lo, de lo musical también anunciaron varias cosas, entre eso, conciertos, si no me equivoco anunciaron un disco también, algo por el estilo. Pero bueno, obviamente como, como muchas otras celebraciones de franquicias grandes como Lo Es Persona, van a ir anunciando cosas durante el año y probablemente de aquí hasta el año que viene, porque es una franquicia enorme que además ha subido mucho en popularidad estos últimos años con el Persona 5 sobre todo. Así que a esperar que nos tiene de sorpresa Adlus por los 25 años de persona. Claro, ahí ya han hecho algunos anuncios en cuanto a arte y que se van a estar tirando cosas sí. próximamente. Eh, dice que la tienda va a lanzar en octubre algo relacionado, así que también se vienen muchas más sorpresas al respecto. Sí, y si no me equivoco, está, estaban, habían algunas ofertas con los juegos de personas, mm. si no me equivoco, en algunas tiendas. Sí, todavía, así que ahí no se los quieren aprovechar. Claro, ahí pueden revisar el, el Twitter de, de Atlus, Atlus West, y también mm -hmm. dentro de la página de Atlus, las la ofertas que se encuentran disponibles en conmemoración. Cierto. Y bueno, seguimos con otra de las noticias que podría llegar a ser una de las noticias de la semana chancha. <risa> cha, cha. De la semana estuvimos comentándolo eh, Antes del programa Que es Que se lanzó el segundo capítulo Del Delta Run, si no saben lo que es El Delta Run, quizás sí sabrán lo que es Undertale, Undertale es un juego Indie que fue lanzado hace 5 6 años, creo 2015 2006 2015, año. Casi seis años Casi 6 años Casi 6 años Y fue un éxito... En muchísimos, muchísimos, muchísimos niveles. En popularidad, en alcance, en gameplay. Eh, la verdad es que a mí, el Undertale, la verdad es que me encanta. Es un, un juego increíble. Eh, y el creador, de es Toby Fox, que además hizo casi el juego por sí solo, básicamente. Hace un par de años lanzó el Deltarune 1, que es un juego que si bien no es una secuela y no es un spin-off, es como... Reutiliza algunos sprites Es un juego relativamente similar En espíritu, entonces como, sí. es como una secuela espiritual ¿no? Basado en Basado en Y eh, cuando salió el Delta Run, él anunció Que eh, iba a ser un juego episódico Que iba a ser varias cosas Entre eso, anunció durante este, estos dos últimos años eh, Desde que sacó el Delta Run que había estado con problemas eh, físicos, sobre todo en las manos, si no me equivoco, había comentado en algún momento que había buscado un asistente, eh, estaba buscando un asistente para que le ayudara con la parte musical, eh, había estado buscando gente para que lo ayudara con el desarrollo, si no me equivoco había estado con problemas de, no sé si de tendiniti o con algún otro tipo de problema en las manos, entonces no había podido avanzar tan rápido como quisiera con el desarrollo del juego. Uh -huh. eh, por eso mismo es que este Delta Run capítulo 2 salió tanto tiempo después Salió eh, ahora que es básicamente dos años después o tres años después de que salió el primero Claro <coughs> Suman la pandemia y cosas mm. por el estilo, cosas que afectaron el desarrollo por Sí, es, es más, eh, eh, en ese sentido Toby Fox dijo que debido a la situación que estamos actualmente Es que el capítulo 2 todavía sigue siendo gratuito Sí, si no me en algún momento él había dicho que el 1 nomás iba a ser gratuito y que de ahí en adelante los demás iban a ser pagos. Claro. Pero hasta el momento el capítulo 2 es descargable desde la página oficial sin ningún problema. Eh, si no me está en Chio también o en alguna otra página. Eh, pero bueno, ha salido para PC por ahora. Todavía no se anuncia nada. Recordemos que el Delta Run 1 está, si no me equivoco, en Switch y en Play 4. También. Sí. Y al igual que el Undertale, que también está, creo que casi todas las plataformas. En todos lados. En, en todo lado, ya. En todos lados. El Delta Room 1 también eh, estaba casi, casi en todos lados. Y el Red Delta Room 2, que salió, si no me equivoco, el viernes pasado, está por ahora solamente en PC descargable desde la página. Sí, a través de Steam, eh, que he hecho, que pueden revisar. Yeah, importante, igual, destacar el mensaje que Toby Fox dejó en la página de la descarga que decía que uh -huh. usualmente estos juegos no son gratis pero en vista de la situación en la que estamos viviendo dijo que por ahora lo de prefería dejarlo así pero dijo que sí. si de todas maneras y, y no va a aceptar donaciones y que prefiere dejarlo así pero si realmente prefieren eh, si quieren darle a si quieren darle dinero si quieren como pagarle por el, por el juego entonces comprar la banda sonora en sí, banca mm. o directamente gastar la plata y apoyar a otros desarrolladores Sí, o lo cual pues, es, si es que no es han, comprado, no no han comprado el Undertale lo pueden comprar el Undertale también así que todo, todo lo que sea ayudarlo de alguna forma pueden escribir la música en Spotify también que yo imagino que también le dará sus, sus pesitos <risa> eh, sí. y hablando de la música del juego eh, hubo, hubo hubo también mareas en ese, en ese ámbito Estuvimos conversándolo también un poco, porque obviamente salió por todos lados. O, o sea, Creo que Toby Fox anunció que el juego iba a salir tres días antes, el martes o el miércoles de la semana pasada. Anunció que iba a salir sí. ya el juego. Esta misma semana. No, mm, si no esa misma anunció, semana. Esa misma semana. Anunció que iba a sacar el capítulo 2. Y las reacciones del mundo de, de, del, del remixeo, digamos, del BGM eh, fueron inmediatas. Había gente que decía, o amigos míos que decían Oye, deberíamos tener un chat eh, Exclusivo con Toby Fox Porque cada vez que salga un juego nos avise por lo menos un mes antes Para limpiar la <risa> <el calendario." risa> Así que sí, ya ya hay varios covers en, en YouTube Y se espera obviamente que se siga llenando De, de fanarts, de covers, de, de todo Claro <coughs> eh, Recordamos que muchas muchas Carreras artísticas y musicales Se iniciaron gracias a Undertale sí. Cuando salió Sí, justamente Under, Undertale O sea, Undertale por sí Se inicia a, De que Gracias a que Toby Fox Hacía la música De Hamstack Claro o, Hizo parte De la música De Hamstack Para o sea, la gente hmm. Que no sabe Lo que es Hamstack Menos mal Están bien No lo busquen Pero Igual eh, no, no sé si quería hacer El comentario, el comentario Que voy a hacer no, sobre... no No No Pero no. Eh, mira, Entendamos algo Undertale es una, creo que, por un dato que una vez me dio Poker, ¿sí? dijo que Undertale mm -hmm. tiene miles y miles de discos editados de tributo, de covers, de mixes, etc. Sí. Mm -hmm. Es natural que la gente, incluso a nivel musical, se sienta eh, influenciado o motivado a tributar mm -hmm. eh, el juego lo antes posible. Claro. ¿sí? ya sea porque querís capturar el tráfico del interés de la gente o porque directamente la weá te pega después de una espera de cuatro o tres años desde el primer episodio definitivamente puedo entender que la gente realmente quiera quiera, quiera y se siente así de motivado si pero por favor no me vayan a pegar no, si todo es jugable en youtube no, no, no, es que lo... No, no, no lo jugaba todavía porque no sé, como que todavía no me siento hacerlo. Ya. Yeah. Como que yeah. te tengo ahí, incluso una vez alguien me dije eso. Es que yo todavía no he jugado Undertale. Y dijo, hermano, toma. Y me lo regaló. Y está ahí. <risa> ah, juntando, y está polvo. ahí. Está ahí juntando polvo. Juntando oh. polvo. Pero bueno. Ah. Polvo digital. Sí. Oye, pero... ¿Qué más tenéis, Tenergan? Porque creo que hay algo hablando de cosas que vuelven cosas de vuelve, cosas que vuelven ah ya muy, sí. bien, muy bueno el paso. cosas que cosas que vuelven dos <risa> cosas que vuelven dos cosas que vuelven versus dos ah claro oh. <risa> chan chan bueno eh, durante la semana pasada hubo bastante revuelo nosotros no sé si no lo conversamos en algún momento en el programa pero hace varias Va va vamos a partir un poquito más atrás Hace varias semanas Que hay un youtuber Que nosotros seguimos harto Con el metalo Que se llama Maximilian Dude Que es un eh, youtuber Principalmente dedicado A los juegos de pelea eh, Entre otras cosas uh -huh. so Final Fantasy 7 también Es uno de sus juegos favoritos Por eso también me gusta Harto verlo <risa> Pero principalmente Dedicado a los juegos de pelea uh -huh. Y él eh, Hizo un hashtag en Twitter Hizo un par de videos Al respecto también Hablando de El Marvel vs Capcom 2. ¿Por qué? Porque el Marvel vs. Capcom 2 es uno de esos juegos que eh, quedaron atrapados en el tiempo y en las tiendas digitales. Eh, recordemos que el Marvel vs. Capcom 2 es un juego del 2000. Salió en la época de la, del Dreamcast. Eh, salió obviamente en arcade, en su tiempo y todo. Eh, si no me equivoco, salió en Play 2 y en Dreamcast, en lo que es consola casera. Y, eh, en tiendas, en tiendas digitales posteriormente solamente lo habían relanzado, si no me equivoco con PlayStation 3, pero hace poco la, la, la tienda del Play 3 murió. No, no, le dejaron de dar mantenimiento y creo que todo, todo lo que no se compró hasta el momento, no se, no se podía comprar más. Eh, y no han habido más relanzamientos. Obviamente tengamos en cuenta que el Marvel vs Capcom... Eh, dos, salió en una época en la que Marvel no era ni un décimo probablemente de lo que es ahora en términos de, de alcance de la marca y todo eh, Recordemos que la primera película de Spider-Man, eso está, estaba buscando el dato antes La primera película de Spider-Man, la de Tobey Maguire, salió el 2002 Y este juego salió el 2000 O sea, todavía no existía Disney en este panorama eh, así que todo lo que tiene que ver con licencia Yo creo que era mucho más sencillo de negociar En esa época eh, Para Capcom, para desarrolladores de videojuegos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ¿qué fue lo que hizo Maximilian Dud? Dijo, oye, ¿saben que Este juego es una joya Este juego no está en ninguna parte Por favor, libérenlo, háganlo un remaster Háganlo un remake, láncenlo simplemente En tiendas digitales de nuevo, de alguna forma Pero revívanlo Hagan algo con este juego Porque el impacto cultural que tiene es eh, muy evidente Es uno de esos juegos casi que está Diría yo casi al nivel del Street Fighter 2 En términos de juego de pelea De impacto cultural De impacto en el mundo de los videojuegos Y todo eh, Así que partió por ahí Aparentemente este hashtag Y, esta, y este esfuerzo de Maximilian Llegó a Capcom Y llegó a Disney también eh, y a, y hoy día se anunció que parece que están en conversaciones Hay rumores de que hay conversaciones al respecto. Ahora, no solo hay conversaciones y rumores, sino que el mismo Capcom nos dio algunas algunos eh, algunas pistas por ahí durante la semana. Ya que eh, sacaron dos skins, si no me equivoco, una eh, la semana pasada y una. bueno, las dos la semana pasada. Eh, primero fue Ciberacuma, que Ciberacuma no está en ninguna otra parte, más allá del Marvel vs. Capcom 2. A pesar de que si bien Akuma es un, perso es un personaje muy recurrente en todos los juegos de, de Capcom vs. Etcétera, incluso ahora lo pusieron hasta en el Monster Hunter. Pero si ver Akuma no había estado en ningún otro juego. Eh, más allá del Marvel vs. Capcom 2. Hasta que lo anunciaron como una skin para el Street Fighter V la semana pasada. Y así también <coughs> con otra skin que se anunció. Eh, que es para Rose, si no me equivoco. Que sí. es una skin de Ruby Hart. Que Ruby Hart también es un personaje original que se creó para el Marvel vs. Capcom 2. De hecho, Maximilian hace varias semanas. Hace varias semanas o hace varios videos, no me acuerdo hace cuántos meses, había dicho que él quería que el último personaje del, de DLC del Street Fighter 5 fuera precisamente Ruby Hart. Y si bien no es un personaje jugable, por lo menos sacaron una skin. Ahora son dos. Eh, pistas muy muy muy evidentes precisamente porque estos dos personajes o estas dos versiones la de Ciberacuma y Ruby Hart que es un personaje único no habían estado en ninguna otra cosa que no fuera Marvel vs Capcom 2 entonces que lo anunciaron ahora y más encima está este rumor circulando de que puede que estén en conversaciones la verdad es que da cuenta de que se logró un poco el efecto que quería Maximilian, y se está por lo menos está por lo menos en conversaciones por lo menos está en el radar de Disney y de Capcom, quizás hacer algo, algún remake, algún port, algo no sé si quieres añadir algo ahí, Metaru oh, mira, la verdad dentro de todo lo que se ha hablado, de todas las campañas que se han hecho, y de que el hecho que hayas conseguido en las estas dos skins No sé ¿qué, qué, qué, qué real es posibilidad Y no sé si realmente quiero Ver una colección de Marvel Versus Capcom Relanzado después de ver lo que fue La colección de Street Fighter mm. Que resultó no ser muy buena Así que eh, Incluso mucha gente De hecho, uno, cualquier persona Que haya seguido de Max cachado que eh, se hubiera salto el interés y la emoción por tener ese tipo de eh, esa, ese tipo de colección era bastante grande cuando la gente reconoció que el, el, la conexión que existía eh, para estos juegos, el internet que el online que existía para estos juegos no era muy bueno, tuvo que volver de nuevo a versiones anteriores de Xbox 360 y cosas por ahí. Así que en realidad. Incluso. La gente usa hoy en día más que nada. Filecade, que es como un emulador. Con conectividad en internet. Para poder jugar. Porque no es. No es posible jugar de otra forma. Claro. Y de hecho. Y de hecho porque y, encima. Versus Capcom 2 tiene un port HD. Que en realidad fue un desastre también. Uh -huh. Pero. No sé. No sé si realmente podríamos llegar a tener algo concreto de eso, yo no creo que Capcom está muy interesado, yo creo que Capcom ahora lo que va a hacer de aquí en el futuro eh, es trabajar más en lo que se viene ahora que es Street Fighter 6 Que mm, ahora con el sí. Tokyo Game Show todo, todos los eventos de videojuegos que hay ahora de aquí adelante para hacer probablemente sobre, de hecho primero que nada, mostrar más sobre el último personaje de Street Fighter 5 que es Luke, ya podemos utilizar de eso y la posibilidad de tener alguna base, algún negocio sobre cuánto se llama este Fighter 6. Aunque sea un, un PNG de logo, aunque sea eso. Uh -huh. Un pixel Pero de nada Río. más. Un pixel. Sí. Por favor, va a estar, aunque sea un pixel, una, un nanómetro. Claro. Bueno, <risa> a, a, a, recordé dos cosas relacionadas también con el Marvel Capcom que se me olvidó mencionar. Una es que otra de las razones por la que se había pedido que se hiciera este porto este relanzamiento Es porque el costo del juego físico, si no me equivoco también, está demasiado alto le recordé, eh, Recordemos que solamente, bueno, creo que la mayoría de la gente que lo está buscando en físico Lo está buscando para Dreamcast, que ya es una consola difícil de coleccionar, digamos uh -huh. para, para jugar gente que le gustan los juegos retro uh -huh. eh, Y eso, el, el costo del juego dado esta falta de accesibilidad al juego y que todavía es muy popular y está muy en demanda había subido muchísimo más allá de los 100 dólares que ya es, ya es bastante para un juego sí, retro. sí. Eh, y lo más probable es que si no se porta en los años que viene vaya a seguir subiendo vaya a seguir subiendo vaya a seguir subiendo de la, de las versiones de Dreamcast y lo, la, las pocas versiones si no me equivoco de otras consolas que hay los, los relanzamientos que hubo para Play 2 y Play, no para Play 2 y para Play 3 Sí, Pero de nuevo, es porque es, es la conectividad eterna internet lo que prima, y eso es lo que complica a mucha gente. De hecho, no hay que ir muy lejos. ¿sí? Lo que pasó con el Marvelous Capcom 3 también fue exactamente lo mismo. Cuando se anunció sí. Marvel Infinite, Marvel vs. Capcom Infinite se hizo de la mano con el, con el anuncio del relanzamiento de Marvel vs. Capcom 3. Claro, la sí. gente estuvo, y en esa instancia la gente estuvo súper contenta. Hasta que descubrí que en internet jugaba como el hoyo Así que no pudieron seguir jugando, pero fue como ¡Wow! ¡Gracias! Pero, eh En el fondo, volvemos de nuevo al gran problema que tienen muchos de estos De estos, de los juegos de hoy en día eh, de pelea Que si no tienen una buena conectividad No tienen buenos protocolos de conectividad entre sí No, no, no, no se puede hacer nada nada no, no, no Mira lo que pasó con Gran Blue, Gran Blue Fantasy Que es un juego hermosísimo La gente estaba contenta le estaba a punto de dar todas las manos Y la guada juega como el hoyo y no, no se podía hacer nada Mira lo que pasó en Evo ahora ¿Cachai? Mm. Mm. con Stripe mm. y, sí, bueno, y sin embargo te... por ejemplo imag Imagínate lo que pasó que la gente nadie esperaba que el juego de Power Rangers Que viene ahora mm. Que tiene, mejor, que tiene muy buena conectividad, la gente está contentísima jugándolo a pesar de que es como un juego de Pokémon, que, que un juego con bueno, realmente, tan en este sí. pero más que nada porque podí jugarlo que es pandemia, los últimos dos años ha sido principalmente el enfoque al en internet Totalmente Oye, pero no que hemos pegado, porque ya estamos hablando demasiado sobre Marvel's Poppin y a pesar de que yo, a mí me encanta, a de el video bueno para los juegos de pelea igual yo creo que igual es importante <risas> hablar de otras cosas y, y, y, y, sí, y, y hablando de que mira y hablando de que en realidad el, el, el retrocoleccionismo hay un, hay un tema sobre el retro coleccionismo que podemos hablar en otro momento porque hay todo un, un debate sobre que los precios los valores de los juegos y del coleccionismo en sí está súper manipulado y está súper inflado eh, porque hay una manipulación brígida eh, por agentes lo que no va a subir nunca de precio es el hecho de que la emulación por siempre va a ser ética y gratuita y de calidad y, hablar... ah. y de calidad para <risa> el pueblo y por el pueblo y nada más <risa> y nada más nada más ético que tener RetroArch esta Front End que es como, por ejemplo, que somos más tanitas es como MAME pero bien hecho sí. y centralizado <risa> Y va a estar en Steam. Y está en Steam oficialmente. <coughs> y de hecho, eh, eh, no, no solamente increíble saber que puedes, por ejemplo, tener RetroArch en Steam. Con todo lo que eso implica, con todas las facilidades que se implica para instalar el y todo el asunto. Que puedes ir descargando cada uno de los... Como <coughs> <moldadores. coughs> <coughs> Como DLC, gratuitos todos. Y puedes irlos instalando modularmente según tú vayas necesitando. Y no vas a tener que molestarte con configuraciones, cosas por el estilo. Sino que además la gente está se dio cuenta que con el hecho de que esto esté en Steam, implica que directamente Steam Deck va a tener emulación de forma nativa. Chán, Onda, o sea, si ya había razones para comprarse un Steam Deck, esto realmente es otra gran, gran oportunidad para considerar. Si en vez de comprarme una Play 5. Podrá comprarme el Steam Deck Bueno, ninguno de los posible comprarle, pero, pero definitivamente Es una muy buena instancia Para, para recordar lo importante Y lo bacán que la emulación Porque es cierto, conseguir Marvel vs. Capcom 2 en, en físico Para una consola de como hace 15 años atrás 20 años atrás Es carísimo Por escasez y por disponibilidad uh -huh. Pero por otro lado Emularlo no cuesta nada Sí. así que eh, eh, queda queda uh, sí, o sea nosotros como latinos nosotros siempre vamos a tener la, la, la poca, el, de, la enseñanza después de los años de la play 1 y play 2 que a la a falta a falta de distribución oficial nada no está mal emular emular no es piratería es sí. conservar es acceder sí. a, a cosas que de otra forma no teníamos acceso Entendámoslo de ese modo. Eh, Espera, si, me voy a sacó. poner el, el parche pirata. Permiso. Sí, no, dale, <risa> hermano. Yo, yo, yo ya tuve harto rato con el parche pirata. Pero, eh, ¿apropiado? Mm. Eh, no, no hay, no hay apropiación cultural, así que tú dale. <risa> ya. Y por otro lado, hablando también de emulación. Voy a Mira, no te vayas a dar ni cuenta que estoy hablando de otro artículo de tiro. Hablando de emulación y también de preservación, eh, el sitio enfocado a la conservación de los medios digitales, conocido como Hidden Palace, ahí, en, en honor a ese nivel perdido del Sonic 2, que muchos años después finalmente se restauró la, en los relanzamientos del juego, eh, liberó 400 prototipos y eh, betas y demo, demos de juegos de Xbox y Dreamcast, wow. entre ellos cosas como Jet Set Radio, eh, los Tony primeros Tony Hawk, eh, qué más, eh, Psychonauts y cosas que sí. en realidad de otra forma no habría como conocer. Igual, obviamente, todos estos demos y todos estos prototipos tienen más un valor. No tanto a nivel coleccionista Pero así más a un nivel de alguien Que estuviera interesado en conocer Cómo se han desarrollado esos títulos Claro, es documentación al final Casi uh -huh. Claro, básicamente O sea, incluso también dentro del Pensamos que por un momento La gente tiene que hacer estudios Académicos cuando se van a graduar De alguna forma Y tienen que explorar y todo el asunto Si tú quisieras hacer un estudio académico De muchos de estos de, de todo... De estos juegos, muchas veces todo esto todavía está perdido. Claro. Porque se pierde, porque ¿quién guarda un CD de...? de... Yo, yo, por ejemplo, yo en la casa de mis papás, por alguna razón, aún tengo un CD nuevo de demos de PlayStation 1. Uh, que alguna vez se regalaron. Uh, y un disco, que, y, ese, y esos discos que regalaban, que vienen con el runner Online. <risa> ah, <risa> yo también tenía uno. Yo tenía uno. Todo, todo el mundo tuvo uno de esos, pero nadie los guardó. Y yo por alguna razón donde, yo lo tengo ahí. Yo, yo ¿lo creo veo? que en la casa de mi hija también tengo ese disco. En yo cosa? los veo los veo y fue como... Me duele la rodilla. Oh. Me recuerda <risas> tiempos tiempo terrible. Quédate ahí. Es como... Incluso en una época donde tenemos cada vez menos conciencia de la presentación y más de como consumir rápido y descartar rápido. Mm. Eh, es difícil crear una conciencia de la preservación pero por suerte hay gente que sí lo hace y por suerte gracias a eso tenemos eh, este tipo de, de, de instancia ahora, ¿hay, hay, ¿hay algo de drinkas así como a nivel de prototipo o de beta que quisierais ver? ¿Tenegan o, ¿O Pato? ¿O de la Xbox? Yo, yo no estoy muy familiarizado con la Xbox original Déjame, che déjame chequearte la, ver si la, alguna... la Xbox Classic Bueno, el, el Jet Set Radio Me parece súper interesante Así como los demos de la, del Jet Set Radio Me parecen súper interesantes mm, Me acuerdo que había Un Castlevania ¿Sí? que estaba siendo Desarrollado para la Dreamcast Pero que después se dropeó Entonces sí, posiblemente. Ese mismo. Ten... Mm. Es, es, es, viste es, Esas son las cosas que Son quizás dentro de todo lo que se puede ver que son quizás probablemente interesantes porque por ejemplo incluso está el half life de drinkas oh, que mucha gente claro. que de hecho el half life de Drinkas eh, originalmente eh, venía de la mano con un DLC que nunca llegó a desarrollarse y ese DLC de Tomás se convirtió en, en el, en el en half life blue Shift esa expansión donde juegas con Barney y la gente que lo jugó lo va a cachar pero en todas esas cosas son interesantes la, la típica historia de cuando estaban desarrollando los primeros prototipos del Resident Evil 4 y se volvió demasiado sí, extraño bueno. entonces que se, se convirtió en Devil May Cry pero ese punto intermedio donde eh, el proyecto todavía no toma forma y puedes ver cómo los desarrolladores van generando ese tipo de cosas es lo que eh, es lo que puede ser atractivo en <risa> Ah, okay. Sí, y record, recordemos que el, el, el Fantasy Star Online también estaba el primero de la Dreamcast, ¿no? Sí, sí, sí, sí Sí, sí. sí okay. eso también ah, sería agradable ah, okay, okay. ver cómo, cómo se hizo todo ese juego y la integración con el online, todo porque la Dreamcast fue muy pionera en todo lo que fue juego online sí. yo, yo, yo siempre voy a recordar que tenía eh, la primera vez que me conecté a jugar Así, pero de Royal en línea fue con una Dreamcast a la mala, cuando tení que editar la consola, le enchufar oh. el teléfono, y no lo hice de noche. Esto se es la cuenta de teléfono. ¡La cuenta se te cara! <ríe> Mi papá no sabía. Sí. Perdón, papá, perdón, papá. Uh -huh. Pero lo valió, lo valió para poder chatear con gente para el online. Y yo, ¡guau! ¡Wow! Wow. Sí. Sí, claro. Pensar que una llamada te, te significa cortar internet. Sí. Sí. Bueno, época, no. sí, en esa época sí Como era el estilo en ese entonces Claro mm. Oye, no, eh, hablando de cosas Ya, también Oye, Esta semana traje unas cosas más positivas No traje nada negativo Lo negativo lo pongo yo después en los comentarios Porque les espero son noticias Pero <risa> También eh, debido a una como es la costumbre, una filtración en los sistemas de ratings de juegos que aún no se han anunciado oficialmente eh, se filtra lo que puede ser posiblemente una conexión para todos los juegos de Castlevania de Game Boy Advance sí. lo cual incluyen el Castlevania eh, Circle <coughs> of the Moon el Harmony of Dissonance y el Castlevania Area of Sorrow. Ya, ya me bajo, ya me y, eh, ¿Se escucha? Eh, yo, yo, sí. No ¿Y es que, Tenkan, que No sé, sí, bueno, también ten... está emocionado por Castlevania. Sí. Bueno. Yo, sé que, yo sé que por lo menos Tenecan es bastante fan de Castlevania. Sí. No, y sabéis que yo creo que esto puede ser, puede ser una respuesta. Porque hemos, hemos visto a estas cosas de Castlevania últimamente. Yo creo que una respuesta: a dos cosas. Una, eh, el éxito que ha tenido el Bloodstain. El, el Bloodstained, tanto lo, lo, los, de, los que estaban en formato NES y el otro que estaba en formato como PlayStation 1 el Ritual, Demo, el Ritual of the Night Y yo creo que es una respuesta a otra cosa también El Mega Man Zero Collection Porque el Mega Man Zero también es un juego que estaba, neta, que estaba netamente en Game Boy Advance Que relanzaron y que tuvo bastante éxito también porque solamente estaba en Game Boy Advance oh. y solamente se podía jugar en emulador o en Game Boy Advance uh -huh. y claro, es lo que siempre hablamos el tema de la accesibilidad, si el juego tú lo re relanzas para dar la accesibilidad a un juego que no está disponible en ninguna otra cosa no, un juego perdido que estaba en Game Boy Advance un juego perdido que estaba en Game Boy un juego perdido que está que no salió de las NES, ponte tú, la gente lo va a jugar sobre todo de franquicias como esta eh. que eran eran muy populares en la época esos tres juegos en particular son muy buenos Y, y muy, gracias a que, bueno, gracias a que están en, dentro de GBA Y que los gráficos están en 2D Han envejecido maravillosamente sí. este, no, no, no, no no, no, se van a poner más o menos mal Como quizás le va a pasar a las versiones Lo que vino después cuando... A mí lo único que me da pena Es que eh, yo veo muy difícil a que la, los títulos de DS se lancen se relance. Mm. porque sí. lamentablemente la ds tenía una tendencia a hacer uso y abuso del touch y de la pantalla doble mm. ese tipo de no siempre se prestan para que tengamos el lanzamiento en otras consolas claro sí. posiblemente tengan Gua que hacer un, un híbrido en, en la switch es que tengan que en la consola en vertical, o bien dividir la pantalla en dos, y una parte sea como la parte touch solamente. Pero o sea, bueno, cuando ahora ¿Mm? que hicieron no. el port del, del Skyward Sword, dieron las dos posibilidades: ¿po? de poder claro. usar el mando como, como si fuera También. la Wii, la, la, la, sí. los joysticks. Sí, pero el tema, lo... el, tema, el tema del touch claro. es, es una no interacción muy distinta. Mira, y no solamente el touch, sino que realmente el problema es la doble pantalla También Que lamentablemente, sí. si bien es cierto, la población de, de, de DS y 3DS existe Y es posible y es funcional El problema es que si la experiencia va a ser la misma. Mm. Porque en el caso de la GBA es perfectamente posible Y no hay ningún inconveniente De hecho, yo creo que toda la gente que estos jugó De nuevo De nuevo, <risa> de nuevo la gente que, lo, que jugó estos títulos en su momento es gracias a la evolución y la gente que eventualmente de este futuro las la posibilidades, lo hizo mm. eh, pero en DS es complicado es la razón por la que por ejemplo nunca hemos vuelto a tener un relacionamiento en contra 4 claro, ¿Te das cuenta? El como se en Metroid Prime Hunter te das cuenta? Entonces... son juegos que están hechos para la consola, entonces es muy difícil hay, hay todo un rollo en... Es que no solamente hay una emulación de software que hay que hacer, sino que hay que hacer una emulación de hardware. Y muy probablemente ese tipo de cosas no son tan rentables. O sea, si se hacen, genial. Y yo creo que... Si hay un juego si hay un juego de la DS que me encantaría volver a jugar, es el... El Order of Ecclesia. Que yo amo ese juego. De verdad lo, lo adoro. Mm. Pero... Bueno, eh, también hay que recortar el con él. Así que. También. <susurra> por, por, sí, por, también. Por, por, por lo menos a... agra agradezcamos que se viene otro, otra colección de Castlevania. Sí, sí, bueno, la. la, la el, el, el, el, el Contra Collection por el Contra Hardcore. Oh. Y, lo, y lo agradecí. Mm. Pero cuando vi los extras, fue como. Mm. Como te mm. dan. <susurra> supuestamente te dan como una guía. De, de, de una guía una historia y esta historia era simplemente un scan de cómo estos, estas revistas se como al, al, ponen al lado de, la, de los cajeros de los supermercados ah, ya. y él, <risa> estaba muy desactualizado y, y él, <risa> mira, estaba tan desactualizado que ni siquiera estudia los juegos de <risa> así que es como lo, lo único que le falta es venir con un sticker por eso no lo digo todo <risa> ya, bueno, y eso, y creo que lo último que me falta mencionar, y creo que y, y, quizás lo más grande de lo que yo venía, venía a hablar, es que. cha cha eh, Cha cha cha. Música, música, música de villano. Eso. Microsoft. <risa> Microsoft. <risa> Son Microsoft. <risa> <risa> so, so robores. Sí. <risa> Perdón. <risa> eh, Microsoft. Eh, me pegó, me pegó. Microsoft. <risa> yeah. Microsoft planea otra discusión a nivel de Bethesda. Soltando la billetera sí. nuevamente. No, oh, pegando, ganando, ganando, tirando la, la plata en la paz. Claro. Lo cual, eh, igual es frigio? porque igual lo de Bethesda no pasó hace tanto tiempo. Mm. Ya subimos lo que se explicó, que Starfield ahora es exclusivo de Xbox. Igual la gente, yo no sé, ¿por qué la no gente sigue, sigue estando tan emocionada por juegos de Bethesda Pero igual, al mismo tiempo, sí, lo entiendo Lo entiendo Porque en realidad igual tiene sus sus y todo eso. Ahora, ¿Qué otra compañía podría comprar? ¿Qué otro estudio podría haber? ¿Podría comprar Microsoft? Que, estuviera, que fuera aún tanto o más grande que Bethesda ¿Sega? No porque siempre se dijo que en ese sí. tiempo que la GTA iba a comprar Sega sobre todo y estuviera desde la época de cuando empezaron a salir los juegos de Sega en la Xbox pero sí. o sea el rumor más fuerte dentro del rumor porque lamentablemente todo esto son rumores es que podrían adquirir eh, Taiko la compañía dueña de Rockstar y conociendo bueno, lo sí. que pasó con Bethesda eso explicaría que algo como GTA 6 Sería exclusivo de Xbox. Y si eso pasa. ¡Ay! Sí. No quisiera. No quisiera hacer. No, no, no, no quisiera ser PlayStation si un anuncio así se hace. Totalmente. Bueno. Ahora, bueno, ahora no. El... sí un eventual Red Dead Redemption también. Y con todo lo que viene con, a continuación. O sea, entendamos que. Sí. Cosas como. Como GTA V aún se juega masivamente. Sí. sí masivamente. Estuvimos hablando hace poco que... Bueno, en realidad Take-Two no es realmente una compañía que la gente pueda admirar. Eh, agradable. Vea con muy buenos ojos, pero... Eh, Oye, y estaba, estaba mirando que 2K Games también es parte de Take-Two, ¿no? Sí. Sí. sí, sí eso, eso... eso es un palo bien grande. Por eso te digo, enorme. es que el, el, el rumor dice que directamente, si esto pasa, no han dicho cuáles, pero si esto pasa, los Microsoft va a tener a los abogados literalmente cuestionándose si es monopolio o no. <risa> sí, la y, y, Posiblemente. Incluso dentro, dentro de toda esta como discusión que hay de todo el rumor, como que la gente se no acordó que en algún momento ni Microsoft fue y le planteó a Nintendo, y dijo, ¿cuánto queréis? ¿cuánto pedís por la compañía? Desarrolló tan fuerte, weón, que hasta, acá, hasta el día de hoy todo ese puede escuchar el eco de las Cachai, sí, pero. Mike, Microsoft estuvo a punto. Esa fue, bueno, eso fue como al inicio de la, de la carrera de Xbox, cuando Bill Gates activamente iba con la billeta y decía, Ya, ¿cuánto querís? ¡Por el E-Presis! ¡Por el e, por el e Igual, eso con no con, con la actitud de, de, de, de, de todo es comprable. Todo es comprable. Sí. Así que. Todo, todo por con, con plata baila vale el perro, dicen. Claro. No sé, oye, hablando de perrito, y, y, sin absolutamente ningún tipo de, de, de contacto entre los dos temas. ¿Tú qué, qué, qué tenéis para contarnos, pato? Guau, wow, digo. Chivo, toca, toca el pato. Claro. Eh... Hubieron varias cositas que ocurrieron estas dos semanitas, pero hubieron eventos importantes de los cuales justamente TNK mencionó un jueguito anunciado uno de ellos. El primero de ellos eh, fue el PlayStation Showcase que se realizó la semana antepasada. Y en lo, en lo cual mostraron varios títulos que ya se vienen próximamente para la consola. Recordemos que este Showcase... Eh, fue uno de los más esperados. Porque no se había hecho en casi un año. Showcase. Se habían hecho anteriormente mm. State of Play. Claro. Y dentro de los anuncios, el primero, de ellos, y siendo el, uno de los más relevantes, por decirnos menos. Es el remake del de, Knights of the Old Republic. El Cotter Que va a Cotter, llegar, ¿verdad? obviamente, primero a PlayStation 5. Y obviamente. Va a ser una exclusiva temporal, de lo cual después se vienen para el resto de las consolas. Solamente mostrar un, un, un teaser del de anuncio, pero era uno de los más sorprendentes. segundo anuncio eh, un jueguito desarrollado, creo que en, de coreanos, llamado Project Eve, que sí. es sencillamente bayoneta. <risa> Luego tenemos. Mayor con a <risa> Eve. El... No. No, oye, yo, yo cuando lo vi yo cuando lo vi pensé que era Sí, era muy de esa onda y, y por lo mismo estaban como medio eh, ¿Cómo decirlo? Un poquito expectante debido a la gráfica cómo se mostraron, mm. con la temática que estaba tocando y obviamente lo, lo realista que puede llegar a ser Luego se mostró el Waterlands que se anunció para el 25 de marzo va a estar llegando eh, mostraron un poquito más sobre este nuevo proyecto llamado Forspoken, que va a lanzar para el primero de 2022 y que también resulta ser un poquito más como Como mostrando la potencia de que puede llegar a ser la consola. tan claro. varios expectantes, pero todavía no se ha mostrado mucho más que a enterarse un poco en cómo está mecánicamente. Se anunció el remaster de Alan Wake. Oh, sí, che. Que va a estar disponible eh, para el 5 de octubre para PlayStation 4 PlayStation 5. Y también se va a estar lanzando a futuro para el resto de la consola. Eh, va a haber una re-remasterización -re del GTA V. Una re-remasterización. -re -re -re -re -re para eh, variar. Y de nuevo te lo venden. ¿Qué manera de vender el juego? Mientras la gente lo compre. Eh. Sí también Ghostwire Tokyo se mostró un poquito más para anunciar de que todavía sigue vivo el proyecto está sin fecha eso sí, sí. Eh, se mostró el Guardians of the Galaxy que va a estar llegando el 26 de octubre para PlayStation 4 y PlayStation 5 sí. eh, Blockham Vampire también va, está sin fecha pero está anunciado para este año eh, Loop que mostr siguieron mostrando trailer por lo menos ya se lanzó el 14 de septiembre solamente para PlayStation 5 como sí. exclusiva temporal han habido ya ciertas críticas con respecto al juego no se sabe si va a seguir siendo la misma experiencia para el resto de las consolas que se va a lanzar sí. eh, se anunció también otro jueguito que se llama Chia que es el Mario Odyssey bonito Ah, verdad. y una de las sorpresas es que va a estar llegando eh, este título Uncharted para PC y PlayStation 5, mm. remasterizado. Y bueno. también mostraron el tráiler de Wolverine, en cual ya hablaste un poquito de Tenecan al respecto. Sí. Mostraron el, el Gran Turismo, finalmente, como se encuentra actualmente. Oh, eso, eso, eso, yo creo que es un, un, ¿Un, paréntesis? Un, una, un paréntesis. Oye, ese Gran Turismo se vería maravilloso. Y yo la gente la gente no, no, no se detiene actualmente a considerar pero Gran Turismo es el, el verdadero punto de partida de todas las consolas de Sony absolutamente todo desde la sí. primera claro de hecho es sin, sin más lejos... yo sé que la gente muy, hay fuerza existe muy bonito y todo pero Gran claro. Turismo es es el juego de carreras que existe sí de hecho yo, yo creo que mucha gente que, que está metido en los circuitos competitivos oficiales de, de juegos de carrera yo creo que ya están esperando esto para comprarse una Playstation claro, si es que no lo habían hecho sí, ya bien. creo que todavía está mm. sin, sin fecha anunciada pero también se anunció que están trabajando Insomniac Games, para variar en otro Spider-Man, inclusive para Playstation sí, 5 en el 2 en el 2 Justamente y que que Mucha gente increíble. había dicho Ah, el Mars Morales es el 2 Sí, no O es como una parte Sí Y que viene con Electro, si no me equivoco No, Y finalmente Ya mostraron un poco más De lo que se viene para el God of War El 5 sí. Si no, no me equivoco Y el cual va a cerrar la, la saga nórdica Prefirieron hacerlo solamente en dos partes por lo menos eso es lo que nos dio claro. el, el estudio Santa Mónica. Y mostraron tanto un poco más de, en cuanto al juego, como también a, a quienes este se, se estará enfrentando Kratos. Y surgieron algunas polémicas al respecto durante la semana. Por, por supuesto, porque por supuesto. Por supuesto. no sería, no sería. Claro. No sería. No sería raro que no hubiera comentarios de parte de gente que en realidad como que está. está? Igual, medio weón a la. ¿Sabes? ¿Se puede decir, weón? La de la disputa, sí. Estamos <risa> <risa> ah, tam en horario de adulto ya. Ya. Yeah. Yeah. Eh, es como medio estúpida la... el conflicto porque no sé si en realidad era como gente enojada de que gente estuviera enojada o de que la gente en verdad. Eh, como que no entendió que que que, que. que. que Thor existe afuera de Marvel. Claro. De la película. La cual fue como muy, muy bizarro en realidad. Yo en realidad yo no, vi que yo no vi nadie que yo no me estuviese diciendo: Oye, pero me dijeron a Thor Guatón. ¿Qué pasó, Thor Guatón? Ahí todo chiquito, todo panzón. ¿Y por qué? Sí, fue como. Pero... No, ahí, ahí la culpa es de la gente que creció con Marvel. <risa> Crecieron viendo al sí. Thor Bonito. Y entonces, como que. Mmm, Disputas porque sí. Sí, o sea, cualquier, cual, O sea, es que pueden haber distintas interpretaciones del personaje. O sea, el de Marvel no es el único. Claro. el único rubio, vikingo, musculoso que hay en, en, en, digamos, en, en, en como. como muestra de Thor. Pero si quieren hacer un Thor. Como lo quieran hacer, que lo hagan. Claro, por, por último, no entramos en uh -huh. disputas legales eh, porque se parece al otro Thor. No, sí, el, el, absolutamente. El único, el único Thor que tenía que parecer a ese Thor era el juego de, el Thor del Thor de, del Marvel's Avengers y no se parecía. Claro. <risa> <risa> no, pero sí. sí. Eh, esa, esa disputa estaba de más en general Porque la gente no entiende que son interpretaciones Oye, saluditos sí. a Beto que se dio una vueltita Muchas gracias Sí, muchas gracias Sí Pero eso no fue todo dentro de los anuncios Porque también eh, se celebraron los 10 años de THQ Nordic Y en los uh -huh. cuales sí. se mostraron varios trailers entre ellos se encuentra El jueguito de Destroy All Humans Sí. Que lanzar, van a lanzar La segunda edición Oficialmente mostraron un tráiler al respecto Que va a estar ambientado a finales de los 60 uh -huh. eh, Obviamente, una de las cosas más épicas que tuvo es, esa, esa presentación fue que tocaron en la música de Rheims en América. Wow. Sí. Sí, Y, y, y, fue, bueno, y se encuentra patro, patrocinada por la embajada de Alemania, entonces fue como acuático que se, que se haya tocado. Sí. Eh, sí. Luego de ellos eh, anunciaron o, otros juegos. Dentro de los que sí podríamos decir que estaban interesantes, es que van a lanzar un nuevo eh, Bob Esponja llamado The Cosmic Jake, en los cuales se llenaron de referencias varias, tributos con respecto a la serie de Bob Esponja, muchos guiños. Me encanta, se sí, ve sí, muy bacán. <risa> el, el Outcast 2 también fue anunciado: eh, A New Beginning. Ya que el Alliance 3. También eh, Un juego que retomaron que, que creo que el último juego que se lanzó Fue del 99 Sí El Super Power 3 También vuelve como exclusiva Para PC El, el 2004 Parece que fue lanzado el 2 uh -huh. eh, Revió hartos juegos sí, sí. MX vs ATV Legends Que va a venir Para todas las consolas Alex 2 uh -huh. también un juego que hace tiempo que no lo habían retomado Y el Expedition ROM. Uh -huh. Pero aparte de eso dicen que todavía tienen 28 juegos en desarrollo Y que todavía no han sido anunciados Wow Así que bueno. en sentido de la celebración Se puede decir que están preparándose con todo Para dentro de los próximos 3 años se podría considerar Así que esperen más sí. novedades al respecto Y por lo menos también indica de cómo está eh, retomando franquicia Porque THQ Nordic también se, se ha hecho un poquito con las carteras De algunos eh, estudios más pequeños Para poder obtener uh -huh. la, la IP y poder revivirla eh, Obviamente ah. la gente esperaba un poquito más Un anuncio de como un nuevo Darkstalkers que se está sí, rumoreando pero al final no pasó, dos, no pasó nada eh, y otro al respecto pero por lo menos yo, yo creo que tengo la sensación de que eh, siendo de que están produciéndose 28 juegos en, en paralelo y posiblemente tenga un más anuncio dentro del próximo año por lo menos me deja bastante contento de, de que eh, el estudio siga vivo y vigente mm. esperamos que no le vaya bien al respecto Uh -huh. y porque también se vienen próximos festivales eh, Steam ya anunció que se viene el Next Festival para el mes de octubre, eh, del 1 al 7 de octubre y dentro de todo ya se encuentran algunas demos disponibles para que puedan ustedes, eh, si están interesados, po poder jugar con ellos eh, si mal no Super. me equivoco Se encuentra The Last Campfire Starship Troopers mm -hmm. Tunic A mí me encanta el Tunic eh, Airhead mm -hmm. Unexplorer 2 eh, Anu Muchachomen Vigual eh, Legend of Dragon Slayer Majo Kenshi The Coherence Inscription Negative Nancy Life of Delta Y Elitora Eso, eso se encuentran disponibles como como demos. De demo. Muchísimos demos. Sí, y el evento se va a realizar eh, del 1 al 7 de octubre. Muy posiblemente hagan alguna charla al respecto y posiblemente también lo hagan dentro de la plataforma. Así que sí, ahí pueden investigar un poquito más al respecto en la página de Steam. Dentro de las novedades Exacto. que nadie esperaba pero aún así deja bastante contento a la gente ¿no? como ejemplo el Hystenekan que está ahí pegadísimo con yu gi -Oh, sí. Retomando los, los TCG Es que se viene un nuevo TCG de Pokémon pero para móviles Sí Solamente para móviles por, porque recordemos que ya se encuentra disponible un, un TCG de, de Pokémon pero este va a estar exclusivamente enfocado para, la, para las plataformas móviles y escritorio que va, va a intentar renovar un poco el, el motor de juego. Va a ser, se va a llamar eh, Pokémon TCG Live. Y que obviamente sí. eh, toma un poquito de, de, la, de los nuevos aspectos que han tomado los juegos de, de mesa relativos. Eh, uh -huh. por ejemplo de Yu-Gi-Oh, de Magic y como que le da este refresco aparte de que se vienen nue nuevos balanceos posiblemente al respecto eh, más 10 más de cartas así que para la gente que está interesado y que pueda obtener esta experiencia ya se viene próximamente si, sí, hay una, una, una pregunta porque leí en alguna parte que parece que hubo un poco de, de, digamos de comentarios negativos porque ya existe la, la aplicación de, de, de sí. PC, digamos, de desktop. Sí, justamente. Pues parece que, que no se, no se puede usar la misma cuenta. No. Sí, no se puede usar la misma cuenta. No, que, no, que partir el, de cero. claro. Eh, lo mismo pasa con Magic en todo caso, que cuando se lanzó el Magic Arena, la gente decía, oye, pero ya tenemos el Magic Online. Eh, y no, tenías claro. que crearte una nueva cuenta y partir todo de cero. Eh, porque... Están, eh, ¿cómo se llama? Retomando todo eh, para poder hacer un refresco. De que aparte la plataforma ya se encontraba un poquito obsoleta y era propenso a hackeos. Quizás por eso ya están derechamente haciendo un Chau. borrón y cuenta nueva. Eh, sí. sí. Retomando un poquito, antes de, de seguir con las noticias, Beto nos pregunta que si estamos transmitiendo todos los lunes. Sí. Justamente estamos transmitiendo todos los lunes a contar de las 7 y media de la tarde Estamos con la Cuatrifuerza y, y posiblemente dentro de los próximos meses ya empecemos a retomar algunos de los proyectos que teníamos Con, con Carta y Dragones y con Paguaramas Ahí vamos a estar anunciándolo dentro de, de, de las siguientes semanitas Así que atentos Pero por ahora oficialmente estamos desde las 7 y media con la Cuatrifuerza Eso es Ah Sí, sí. Y ya se viene próximamente 2 Revit, que ya está terminando de ser editado. ¿Cómo oh, se Sí. Oye, hablando de celebraciones, Steam oficialmente cumplió 18 años. Así que oficialmente Steam es adulto y puede tomar y conducir. <risa> Oficial, legal. Eh, parte. Partiendo con que Steam fue una plataforma Derechamente para los juegos de Valve Luego se abrió y surgió este tema De, de la expansión de una, una tienda Lo cual empezaron a tomar los desarrolladores Ha sido un pilar dentro de, lo, de las plataformas eh, Para democratizar el acceso a, a los juegos Sí, Totalmente yo sé que ahí eh, Metaru también ha tenido mucha historia con respecto a Steam. Todos hemos tenido historia con Steam. Cuando partió con <ríe> sus su ofertas que tiraba los precios por la ventana en 70-80% y comprabas todos los catálogos. Y después tenías tantos juegos que ya no sabías con qué jugar. Sí. No. Yo, yo, yo me acabo de meter en Steam. A rezar, y según esto dice que yo tengo mi cuenta de Steam tiene 12 años. ¡Uh! uh ¿Cuánto tendrá la mía? A ver... No. La pregúnteme yo, ¿cuándo se ve? hablando de Steam, mira yo siempre me acordé de que cuando Steam partió era... un cacho tener que instalarlo para poder jugar Half-Life 2. Sí. Porque así te lo vendieron. Y después de eso, con, con esa pinta verde vea y que eventualmente esté creciendo y eventualmente como se convirtió en un estándar que absolutamente todos los storefronts tienen que tener y hoy en día es como algo casi tan indispensable que es como tenéis que en el PC tenéis que tener antivirus steam mm. discord quizá spotify y es como pero pero nunca hay, pero podéis tener todas las otras en consola pero no vais a tener steam en consola bueno, claro. Es Steam Deck, Steam Deck. Claro. Pero claro, ha generado harta relevancia la, la, la plataforma, tanto así de que incluso tiene competencia directa después de muchos años, que es eh, Epic Games, pero aún así no le llega el tan al catálogo que tiene. Y... No. Recién es una uña. Sí, totalmente. Así que muchas felicidades a Steam por esos 18 años que nos has bombardeado de ofertas de juegos y coleccionismo por doquier. Sí, sí. no es más, creo que fue una de las primeras plataformas que permitió el marketplace de, de objetos digitales. Sí, sí, de hecho yo creo sí, que fue, fue la primera fue plataforma de... que permitió muchas cosas. Sí. Yo creo que fue el fin del, de la compra del juego de PC físico además totalmente claro. antes ¿Cómo? de eso que comprarte el disco del WoW o el disco de algún juego de PC ah, sí. comparte el disco sí. fue, fue el puntapié para la, la digitalización completa de los juegos, lo cual ha traído grandes ah, ventajas, sí. pero también desventajas, y que obviamente eh, plataformas como Playstation y Microsoft eh, tomaron cuando lanzaron Playstation 3 y Xbox con el F, F live eh, también Nintendo se, se sumó al, al tema de la tienda digital porque era necesario porque, digámoslo, Steam se volvió el estándar para definir cómo debe ser anda. una plataforma mm. totalmente mm. y para ir bueno. cerrando dentro de, de, de la carga negativa que era necesario tenerlo es Ay, que no. hubo Madre. un juego NFT que fue sorprendido por un artista usando sus trabajos, los cuales no fueron solicitados sino que derechamente fueron robados y se armó una polémica en las redes sociales tremenda, tanto así de que derechamente eh, otro artista empezaron a encontrar su arte usado dentro del, del, de la página ¿y qué hizo esta empresa? hizo lo correcto, hizo lo que debía hacer derechamente borró sus redes sociales eh, y quitó toda gráfica relacionada así que la página se ve completamente gris Ay, es que, a ver a ver, Met Metaru no, no, nos vamos en la en, en, la, en esa digamos ese, ese camino y empezamos a hablar de NFTs o, o lo dejamos para otro día porque es una discusión bien larga Mira, sinceramente Yo, mira, quedan 10 minutos Para que <ríe> El runtime bueno, de 10 minutos, ¿no? Diez minutos vamos. <ríe> no, no, no sé si de 10 minutos Pero mira eh, Hay mucho que se puede hacer en la Habría que armar un programa aparte Pero hmm. sin editer, Editorializar Y dejando un poco el sesgo de lado Yo creo que personalmente yo espero que la moda se termine pronto y la gente de verdad vuelva a otras cosas quizás más racionales como por ejemplo el, el terraplanismo eh, la, las estafas piravidales <risa> eh, Herbalife cosas por el estilo que son un poco más, más la, la los, esos cursos esos cursos de de Economía que te venden para que tú seas economista eh, y te puedas activar y ser emprendedor. Y, eh. Yo lo único que te voy a decir es que el NFT, como concepto, eh, personalmente eh, yo tuve que activamente decir que no estaba interesado. Y que, lamentablemente, bueno, el, el, el pixelar está como super asociado a, a la plataforma hoy en día por la razón equivocada que es, ¿sí? aparentemente es mucho más fácil producir arte cuando no tenéis que preocuparte de que sea se bien, solo que, que, que, que esté metido dentro de eso. Pero yo creo que hay, el, el problema más grande con el NFT ahora, a nivel de concepto, es que hay demasiada gente metida en esto como si fuera una barra. Y mm. se ofenden y se enojan si habláis mal del NFT. Eh, y te acusan de ser ignorante, y te acusan de ser eh, corto de mente, y que es el futuro, y cosas por el estilo y yo sinceramente, mira, no sé qué, qué, qué opinión tienes tú desde el punto de vista de la música porque yo no he visto muchas instancias de gente tratando de enchufar el NFT a temas, o, o, o a discos, o cosas por el estilo esa de sí. la misma forma en que se ha es visto, a, a, a nivel de arte, ya es igual de pesca, me imagino sí, pero... no, no, no solamente A ver, es que es, es, un tema, es un tema largo Y voy a tratar sí. de no editorializar Tal como, como el Metaru Pero sí, hay un hay un tema Yo diría Casi social con el, con el NFT Porque sí es verdad que hay mucha gente Que que cuando discutes El tema del NFT Te tratan como, como si Que tú no supieras como si tú no, no hubieras investigado al respecto y es al revés o sea yo, yo creo que la gente que está metida en el arte como, como el metaru y yo precisamente lo investigamos mucho porque en un momento fue como ok esto es el futuro esto es lo que hay que hacer y esta es una excelente idea para que la gente haga plata pero tiene tantos problemas eh, y, y vamos, solo por enumerar algunos tenemos el robo de arte que lo acabamos de mencionar Después, tenemos el robo de arte, no solamente a gente viva, sino que a gente muerta, porque, digamos, cosas, esas cosas pasaron. Eh, hubo artistas que murieron antes de, de, de que surgiera esta cuestión del, del NFT. Bueno, salió el NFT, aparecieron NFTs con arte de esas personas, y es como, oye, un poco de respeto. Eh, además, digamos, y es terrible que se permita. Tercero, hay un tema que tiene que ver con... Eh, realmente el valor digamos sustancial que tiene un NFT porque hay un tema de coleccionismo importante que es eh, ok, si sí este es el real, este es el si sí este es como la pieza, cachai, y está en la más alta resolución y, y tengo el certificado de que dice que esto es el único y el único que existe, en la cuestión cuando todos sabemos que eso es mentira porque es tan simple como exportar otro desde photoshop o exportar otro desde illustrator o en el caso de la música, renderizar otro archivo nuevo desde, desde cualquier doc que esté utilizando y tenéis exactamente lo mismo. Uh. Y por otro lado hay un tema de impacto ambiental eh, que no ha sido solucionado y que vienen prometiendo que lo van a solucionar desde que aparecieron estas cuestiones y dicen, no, es que lo vamos a cambiar, vamos a cambiar el sistema y el blockchain no va, va a dejar de ser proof of stake y va a empezar a ser proof of, proof of work. Y lo vienen prometiendo desde que. No me acuerdo en qué momento hablamos del NFT y me acuerdo que lo anunciamos y dijimos, oye, va en la noticia de desarrollo por marzo, febrero, que recién aparece en esta acuerdo. Y el, el desarrollo de la noticia no ha sido bueno. Para nada. Sí. No, ha sido, no, ha sido, no, no ha mejorado. No ha mejorado, digamos. Ha, ha sido igual de asqueroso que cuando empezó. Sí, ahí yo tengo varias perspectivas, yo tengo la perspectiva de desarrollador, tengo la perspectiva de, de alguien que ha estudiado sobre blockchain, no me, no me declaro experto, pero sí me he estado involucrando suficiente por temas de pega, por eh, muchos años, y el tema de los NFT no es reciente, pero agarró un boom gigantesco a causa de la pandemia, por un tema de que se volvió todo el coleccionismo se volvió valioso de alguna forma, y lo cual hizo explotar uh -huh. todas las plataformas, entonces venía el auge desde hace un par de años atrás, y por lo tanto el NFT se venía dando como casi una solución a una problemática que no existía pero eh, uh -huh. principalmente se debía a que mucha gente con mucho dinero quería gastar mucho y como que eso causó de que obtener algo único, aunque sea digital, eh, fuera bastante atractivo. Y obviamente esto ha causado miles de problemas, eh, tanto a nivel de derechos como también de, de definir hasta qué punto puede ser algo un... un un NFT, realmente y, único. claro, realmente único o no eh, hay, hay muchas cosas de que es, se están viendo ahora y que va a tomar un poco más de tiempo para que se pueda ir definiendo en realidad el, el contexto de la situación pero por sí, eh, yo invito a toda la gente que estudien que aprendan, pero que no se metan sí. en cuanto al NFT porque, derechamente... Es un área gris enormemente, no, no es algo que pueda considerarse sí. eh, algo eh, que es profit o, o algo que te va a generar pérdidas enormes eh, Inclusive hay gente que está hipotecando para poder comprar cosas y como que, mmm, viejo, hazte ver O sea, sin ir más lejos, esta noticia que acabamos de compartir es una documentación de que son malos básicamente es de, es de ese tipo de que el problema es que eh, tal como las criptomonedas hay muchos especuladores que lo sí. que hacen es eh, proponer una plataforma para que la gente ponga dinero y luego se retiran entonces, eso eso causa mucho, muchos vacíos legales que actualmente no están contemplados en ninguna ley y que recién están tomando medidas eh, los países del primer mundo. Así que nosotros, que somos países en días de desarrollo eternos, eh, estamos en la punta de la cola y posiblemente sí. todo lo que tenga que ver con respecto a, a NFT vayamos a verlo, no sé, cinco años por lo menos que sea algo declarado en un marco legal totalmente así que eso es, por eso, sin editorializar to, todo el tema porque claro, esto puede ser una discusión tremenda y que podemos tener varias perspectivas, pero siento de que eh, en el fondo si no estás involucrado y no te quieren meter en cosas que te puedan salpicar no, no se metan en el mundo de NFT y inclusive hay artistas que derechamente están colocando que yo no hago trabajo para NFT Sí, no. sí, por lo mismo. Mm. Así que... Va, va a haber varias noticias de este tipo en un futuro. Vamos a tratar de sí, resumirla para en todo para caso. Saliendo. Sí. Eh, así que... Por lo mismo... Ese es como fue la, el, el hilo para, para cerrar al respecto. <risa> para decir de que eh, sucedieron muchas cosas durante estas dos semanitas. Mm. Así Muy que... Bien. Eso Muy chicos, bien. con esto... Ya me quedo sin noticias y por lo mismo podemos ir cerrando el boliche post 18. Yeah. Sí. Así que nos vamos despidiendo. Muchas gracias por vernos en un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Recuerden que estamos todos los lunes a contar de las 7 y media hora de Chile. Eh, creo que son las 5 y media la hora, hora de partida en Perú cinco y media hora pero sí, así que ahí nos pueden ir viendo recuerden que este episodio se va a estar disponible durante la semanita a través de nuestro canal de youtube nos pueden encontrar en las redes sociales como paua.cl o pauacl donde podrán encontrar no solamente la noticia que hablamos de videojuegos sino que de mucha índole llámese de tecnología cine televisión eh, hablamos de eventos y muchas cosas más también hay reseñas para que puedan ir leyendo. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y obviamente en Twitch. Chicos, sus redes. Arroba Tenegan en todos lados. Ah, y yo, arroba meterrupx en todo el lado. Y aprovecho. Ah, obviamente, espero que hayan pasado bonitas fiestas. Eh, ¿Algún anuncio que tengan que realizar dentro de estas manitas, chicos? Aprovechando. Eh, no, yo no, por lo menos. Estoy todavía recuperándome de, de la pérdida de, de, de los archivos que tuve. No sé oh, si cierto. La gente cancha, pero estoy, estoy todavía trabajando para atrás, digamos. <risa> sí. Y recuerden que eh, debido a que estamos celebrando el aniversario se vienen próximamente anuncios de concursillos para que puedan ir participando atentos a las redes sociales en Instagram y en Facebook, donde estaremos publicando más al respecto. Así que eso chicos, un saludito, váyanse cuidando y estamos hablando de la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau.